Cuando te conocí, no me pareciste alguien especial, diferente y peculiar sí, pero no especial. Con el tiempo, y habiendo compartido parte de un camino, me caíste bien, y entonces me tuve que ir. Pero volví, y me di cuenta de que te echaba de menos, y de que habías creado un hueco en mi corazón que nadie más rellenaba. Y corrí porque quería aprovechar el tiempo contigo, y me esforcé porque quería que valiese la pena, y me enfrenté porque resignarme ya no era una opción, y fracasé, fracasamos. Al menos, eso dirían los que consideran que no llegar a la meta es fracasar. Y no me malinterpretes, pero me gusta pensar que nuestros corazones la tiran alguna vez a la vez. Esto es para ti. Lo escribo porque necesito cerrar un tramo y para que la próxima vez que nos veamos sea capaz de saludarte, de hablarte y de recordarte con cariño.